Buenas tardes, bienvenidos una vez más a F Devil, el programa donde os mostramos una selección de los mejores cortometrajes inscritos en el primer festival de vídeo libre organizado por Teleca. Esta semana veremos un cortometraje que muestra la pobreza de algunos lugares de España. El cortometraje se llama Blanc y Negre, es de Roger Granel, pero como no está aquí nos ha mandado un vídeo para presentarlo. Que entre el vídeo. El documental Blanco y, Negra, Blanco y Negro es un proyecto que intenta dar testimonio a la crisis económica que hemos vivido en, en nuestro barrio, en Poblanou, un barrio de la zona marítima de Barcelona. Somos una entidad, Producción Salacuna, vinculada al barrio del Poblanou. Nacimos ahí y hacemos muchos documentales que reflejan la realidad de nuestro barrio para intentar reflexionar sobre el modelo de ciudad y valores que afectan más allá de nuestro entorno más inmediato. En este caso, hablamos de la pobreza extrema de la gente que vive en la calle, eh, cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus sentimientos y un poco que nos expliquen eh, su vida, por qué han llegado a esa situación. La idea era dar un testimonio de la crisis en nuestro barrio porque es una realidad que tenemos día a día a nuestro lado y que pocas veces nos uh, intentamos preguntar uh, por qué han llegado a esta si situación y muchas veces tampoco podemos hacer nada uh, para cambiarlo. Así que queríamos dar voz a aquellos que muchas veces no escuchamos y que intentamos ignorar. El resultado, este documental de 30 minutos, que esperemos que sea de vuestro interés y que os muestre esta realidad que muchas veces pues, no prestamos suficiente atención. I heard Pablo Nu is one of the decent areas in Barcelona, and the people before the people living here, they, they were living good and it's like houses over here was a bit expensive because they were closer to the sea and people wanted to live by the sea and stuff. This is what I heard about Pablo Nu. You know? Esto te puede pasar a ti, a cualquiera. Está muy bien. Yo he estado bien económicamente, pero ¿qué? Trabajando mucho. Y para pagar, porque ya ves, ahorro no tengo ninguno. Cuando yo estaba en mi país, yo conocí Barcelona. El tema de fútbol y eh, olimpiada 14, 15 años, yo veo las cosas de televisión. Los americanos, los europeos. Cómo ellos vivían, cómo ellos hacen manera Yo, que venía a ver esas cosas, como dice el Estados Unidos es un país de oportunidades. No es así. Hay mucha gente que no llega a de Y si tienen hipotecas, si tienen niños, si hay que comprar, si el colegio, y si todo. Hay mucha gente parada, hasta la gente que tiene carreras. Está muy mal todo, está muy mal. Tengo mucho miedo de estar en la calle. No saben el miedo que me da. Mi ciudad se llama Suedro, Era pequeño me acuerdo que, que está en mi país, el gobierno dictador, entonces en la escuela no, no está bien, bien, bien, bien, El edificio no está bien, hay que coger si a tu casa, llevar a la escuela, para ir a la escuela a veces yo tarda una hora media andando con el cargada con mis libretas, el día yo no a ir a la escuela, voy a buscar trabajo. O ir a vender, puede vender eh, ambulante, carretera o de autobús o un sitio que hay preparación un poco, puede vender ahí. Entonces yo hacer eso también para, para ayudarme pagarme pagar escuelas, libros y esas cosas. Nací en el beso me llevaron con 20 meses. Me crié con mi hermana porque mi madre trabajaba y luego fui al colegio y, y no quise estudiar, tenía problemas en casa. En casa son alcohólicos, Uno se drogan, otro, bueno, son más mayores que yo y soy la menor. Yo quería ser médico, pero no he tenido paciencia para estudiar. El primer trabajo era el laboratorio, allí cumplí los 14 años y allí estuve 6 años. Me casé con 18 años por irme de casa por los problemas, me divorcié con 29 años y me vine aquí detrás a vivir. Lo arreglé como pude por el súper viejo y me metí con los dos críos. Estaba trabajando en casa de Javier Castrodesa, uno de los mejores abogados de Barcelona. Fue cuatro casas. Estuve en su casa, pero todo el día encerrada, era más joven, tenía más... Me hicieron una estafa en el trabajo. Que vayas a buscar el paro, la indemnización y que te quede. Nada, eh, nada. Me echaron del piso. ¿Qué sí, por eso me quedé en la calle? I was born in Accra, that was the capital of Ghana. My dad was a driver, he was driving a truck. And my mom she was selling like vegetables. I started school when I was seven years old and it was up to six years and I finished that and I joined the junior high school for three years and after I joined the technical school. Mm -hmm. When your family don't have money to pay for the university, you know, you can't you can't you can't ever go there, you know. So Like me, I was born in a hood, you know, my hood was really, really rough and my hood was jungle. I was born in the jungle, you know, in the mix of people on the street. That's my life. This is where I grew up from. Ghana have problem with the economy, you know, due to the due to the leaders, you know, because uh, Ghana have gold and have diamond, and now they discover a petroleum and, you know, and the bauxite, you know, many things, but, you know, the problem is It's coming from our leaders, you know, they are making our problems. This is why we have to leave the country, you know, to survive our own life. I was 24 when I left Ghana. I decided to live by myself, you know. My parents didn't want it, but I have to do that, because I was giving me my mom troubles, you know. It was really hard, because on the road coming here, I sometimes faced some difficulties, and I remember if I could have known, I could have not traveled, I could have stayed home. You know, but I said, no, I have to go home. Yo nací en Castellón y una infancia estupenda. Tengo dos padres maravillosos, unos hermanos maravillosos. He estudiado lo básico, tengo dos graduado escolar. pero sí que me hubiera gustado estudiar algo. De cuidar a los niños. De cuidar, Siempre tenía luz. Yo cuando era pequeñita se decía a mi madre, le decía a mamá, yo cuando sea mayor y vaya a estudiar, digo, me gustaría estudiar eso o de enfermera, pero no he podido. Trabajos he hecho muchos, He estado de cocinera, limpiando apartamentos, he limpiado oficinas, he ido al campo, he hecho de todo. A mí el trabajo no me, no, no me da miedo. La verdad no he trabajado en ningún sitio todavía. Estoy buscando, pero no encuentro. ¿eh? No sabes los currículos que yo mando todos los días. Vine porque estaba trabajando en dos restaurantes. Me quedé sin trabajo, conocí a un chico cuando conocí a ese chico llevaba un año sola. Trabajábamos, pero luego también se quedó sin trabajo. Él trabajaba haciendo caravanas en Zaragoza y empezó a trabajar. Nos adquirimos un piso y él ganaba, pues en aquel entonces eran mil euros. Pagábamos el piso, pagábamos todo y ya nos quedaba dinero. Sabíamos pues administrar el dinero. Yo estaba muy bien, trabajaba, podía tener a mis niñas, no me faltaba nunca de nada, pero a raíz de... Cuando empezó la crisis, me quedé sin trabajo, tenía una, una casa de mis padres, nos la quitaron también, nos quedamos en la calle, nos vinimos a Barcelona y me tuve que poner, pues, ya ir a pedir y a ir sacando para comer. Mi, mi madre, mi padre, familia no tenía dinero para ayudar a continuar eh, eh, estudiar. Salí de mi, eh, mi ciudad, trabajar en Porto, barco de pescador españoles. Ellos traen eh, eh, pesca. Nosotros descargamos de pesca y ellos se van otra vez. Un día ellos faltan eh, trabajadores, entonces yo subir de barco con ellos a pescar. Vamos a Guinea, Angola, luego traemos Ghana, a veces traemos gran, gran Canarias Yo venía Gran Canaria tres veces y de, de, de, de tercera yo pienso que no, yo no quiero volver mi país, ma quiero bajar. Eh, españa aquí para trabajar aquí no, llega a granada las 22 años eh, cuando yo llega cuando yo de barco voy a dormir a la playa entonces día siguiente de mañana levantao conseguí uno color como yo negro y yo hablaba con él oh, yo acaba de ayer no teniendo ninguna ayuda dice ok vamos a casa ellos acompañaban el aeropuerto yo co el avión llega a Málaga cuando llega a Málaga también no sabía nada de unos de, de ingleses. ahí. Ellos dicen, vale, nosotros podemos ayudar a ti a el autobús. Malaga no hay trabajo. Roqueta, hay un montón de gente trabajando en campo. Hay un montón de negros. Yo comí ese pan y leche blanca sin nada. Y duchal con agua fría. Y ese tiempo yo lloraba mucho, que yo quería volver en mi país. Hay un plaza grande, la gente busca eh, trabajo ahí. Cuando tuve coche hay que correr. Y entrar de coche y hablar con el jefe y querer trabajar también y ese día fui a plantar de pimiento de jefe está encima de mí porque yo es nuevo y no sabía cómo plantar aquí de Europa Hey, venga rápido si tú no haces rápido mañana tú no vas a venir aquí más y yo no sabía hablar español también dice 20 te trae eh, pimiento yo no sabía qué estás diciendo eh, casi cuatro días pagarme solo un día de dinero 25 euros porque dice que yo no coré fui a buscar otro sitio y ahí paga 15 euros 15 euros de 8 horas entonces yo cuando yo me voy de mañana salí de casa a las 6 co mi comida pan y mi comida y trabajar ahí no volver casa hasta las siete cada día comí comida, comida fría no pude ni 40 ni nada entonces llega un momento que hay que hacer el continente un papel como Arraigo, si tú no trabajas bien, de jefe no va a ser primero ese continuo de Entonces, hay que trabajar duro, todo el mundo quiere trabajo, todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere vivir bien. Entonces, ahí luchas entre nosotros. Cuando yo conseguí mi papel venir aquí a Barcelona, yo digo no, yo puedo vivir ahí, lo que está mal. Accra to Kumasi. The Kumasi. Kumasi es second capital of Ghana. From there, I moved to Paga, It has a border with Burkina Faso. Over there, we have to pass by, you know, you have to pay some money with a, with a, with a checkpoint, with a border, because you're entering a different country. We pay it and we enter into, into, into Burkina. We have, now we have to take another level to uh, Mali. And going to Mali too was really, really difficult, because we, we speak English and they were speaking French. When they got to know you speak English, They know you have money. And finally, we are living in Bamako. In the Bamako, now we have to make a real journey on the desert, you know. At that time, too, the Tuareg were really, really fighting, shooting, and stuff. They took us to a different place so that we can meet their people. We meet their people, and the people come out with a gun and everything. We spent three days on the desert. We, we saw dead bodies there, we saw bones of people, and stuff like that on the desert. My friends were crying, and I was crying. So we really say no. We don't have to give up. We have to go forward. So when we, we were entering into Libya, it was really really damn hard. From Libya, we have to enter into Algeria. From Algeria, we enter into, into, into Morocco. We have to pay some people to on the on a small boat, you know, to drive to, to Malaga. Two Senegalese guys, We don't know what happened. One guy drive dive into the sea. We don't know what happened. And the other guy, it was they were friends, and he was crying doing some things, you know, trying to beat people in the boat and, you know, when the rescue team were coming to rescue us, that time he was, really, he was really, really weak. So he died, you know. The sea, you are going, you don't know what will happen. But the desert, as you are moving, you meet a lot of people. Both are dangerous. It's better I have to stay in Africa and sleep outside. I know we can die. It's between life and death because I know I will one day die. So if I die on the sea, maybe that's my time Then I'm gone. De mi tierra me fui a los 68 años. Mi hija mayor ya ha hecho ahora 17 años. La segunda 14, el niño 12 y la última tiene 9. Ahora son con mi familia por la situación. No has hecho mucho de menos. Día a día van creciendo, te pierdes muchas cosas de ellas. Pero la vida yo creo que, tendría, que voy a tener una, una recompensa. Yo prefiero pedir antes de robar y tampoco valgo porque a mí me pillarían. Jamás se me hubiera esto la situación que estoy. La lluvia... Donde estoy sentada hace mucho frío, mucho, mucho. El tiempo no pasa, no pasa. Qué hora es y qué hora es. Se pasa el día largo. Fui a mi casa a pedirle dinero a mi padre, que me ayudara con los críos. No me quiso ayudar nadie. Entonces hablé con mi ex. Le dije, mira, que me quedo en la calle, no me ayuda nadie y no te vas a tener que llevar los críos, ya no es lo mismo que tú solo, te vas a trabajar las horas que te aguante el cuerpo. pero Con tus hijos, claro, tienes que criarlo. Me buscaba un trabajo, jornada partida o como fuera, los llevaba a comer a casa, les hacía la comida corriendo, estaba bien de comer y otra vez al colegio. Al pío 12, aquí detrás, en, al final de la rama. Casi. Y ahora cada uno está por hace o sea, años, tienen 30, 31 años. Con mi hija me discutí por teléfono, me cogió el yerno el teléfono y me tuve que discutir y ya no me ha a llamar. Y mi hijo lo llamo yo porque tengo el teléfono. Con él sí que me hablo y viene de vez en cuando a verme. Y ahora estoy intentando que me recoja. Nosotros vivimos en un montón de sitios, cae Zamora, ellos echan a nosotros ahí y fue cae Puchara. Es muy, muy, muy mal, pero yo estaba abajo del techo, no hay luz para calentarse ni nada. Entonces nosotros siempre quemamos madera. Cuando la vida hace difícil para ellos, ellos creen que para relajar ese alcohol o droga. Pero no es así. Es más tú meter cosas peor tu cuerpo, más. Porque no todo el mundo piensa así, como yo, hay montones ahí y no toman ni, ni droga ni nada. I arrived in Barcelona in 2011, when I arrived there, I was really, really damn shocked because my, it was not really easy. It's like a fabrica and people used wood to make their own house and they live there. Like this, I could have stayed home, work hard and get my money to get my own visa and travel to come and make my business trip and go back to Africa, yeah. Most of the people were coming from Ghana. They have Ghana, Costa Di Maffin, Cameroon and Nigerians. But you know, we all associate, like we are Africa, we are one. So we were living like brothers, we help each other. I was doing a chatara, you know, I have to use a car to go around looking for paper, looking for metals. When you don't have money, sometimes it's, you become uh, nervous. And there are more rooms, they have closed them, no one is inside, and people sleeping outside, you know, this is not, this is not normal, you know. <laughs> Yo fui a la asistente social y le dije que era la situación que estaba. Y a los dos días nos llamaron para ir a firmar los papeles del piso. Pero en el piso de aumento un año tenemos. Y después lo tengo que buscar. Y hemos vivido naves con la gente que estábamos, que eran portugueses. Entraban a ver la nave como estaba. Entraban los camiones, la vivienda y las caravanas, enganchábamos la luz y el agua. Por donde está, se lo de mal. Uno te ayudaba si no tenías para comer, uno te daba un poco de comida, lo que fuera. Pero conforme están las cosas ahora, que se mete mucho la policía, te arriesgas a que te echen un juicio y luego tengas que pagar una multa. Los vecinos, nada, no hemos tenido ningún problema, porque nunca hemos puesto escándalo. Yo hago ahora, hago de 7 de la mañana a 12. Hay 10 que a lo mejor me puedo llevar 10 euros, hay 10 que a lo mejor me puedo llevar 20 y hay 10 que me puedo llevar 5 y hay 10 que me puedo llevar… Eso es el día, mira hoy, hoy nada, 2 euros. Mi vicio es el tabaco, nada más, es muy duro también, la gente que está así con la droga también se pasa muy mal, porque es por la situación que se ven al estar en la calle, no tienen apoyo de nadie, no tienen cariño, no tienen… Yo he visto por aquí mucha gente. Donde me cae mi cuerpo cansado, allí me tumbó. Yo una caja, ¿ves? la abro y como está limpia, me tiro y me manta. Hoy vendiendo pañuelos, ¿ves? Ayer me tuve a las 6 de la mañana ya vendiendo pañuelos para ganarme el café con leche. No llevaba ni un euro, reuní para desayunar y me fui a desayunar y luego me puse a vender. Eh, hoy no hace tanto frío, pero ayer hacía frío. Estuve ahí que está más regordado. Yo si no vendo, cuando llego, ¿qué me como? ¿Qué compro? Pues nada. Nada, te lavas como puedes. Ayer me lavé toda entera, porque cada día no, la verdad. A lo mejor te lavas la cara y te duchas cuando quieres, ¿no? Van adelantando. Centros de día han hecho tener para comer, tener para dormir y que no esté por la calle pasando mucho frío en invierno. La urbana también me ha llevado a dormir, pero son 24 horas. Te pegas una ducha de escándalo calentita. Mira cuánta gente o se dan a la bebida porque no lo aguantan, o se drogan. Y entonces la bebida, que pasa? Que se pegan a dormida y se quedan como totalmente dormidos y se congelan. Y gente con carrera que se le oye, o sea, se le nota cuando habla que el tío tiene estudios. La queda en las ruinas en la calle. A mí me gusta beber, viene de familia. Pero soy una persona que, que soy muy sensata. Ahora al fumar no me lo quites, ¿eh? ¿Cuánta gente ha pasado y dice, pero para fumar tienes? Tú te imagínate todo el día en la calle, no tienes nada. Me han robado hasta la radio que tenía pequeña. Por lo menos fumar, si yo por la mañana voy loca por un cigarro. Pero el alcohol, no. Cuando empezamos, ellos empezaron a traer noticias que van a echar. Nosotros hacemos manifestación y aquí. Entonces, de la situación de vecinos, escuchamos que lo que está pasando ahí, ellos apoyaron a nosotros. Eso es muy importante para nosotros para que todo el mundo ve lo que está pasando de, de, por no Y nosotros decimos, vale, tú quieres echar a nosotros, ¿dónde vamos? dice no, ese, ese es nuestro problema. Ahí uno no tiene papeles, ahí uno no tiene trabajo, ahí uno no tiene vivienda, ahí uno no tiene eh, ninguna posibilidad para vivir. Entonces, ¿esa gente qué? ¿Cómo tú vas a dejar a esa gente a la calle? Al yeah, final ellos venían, un día todo el mundo fue la, fue la, fue la, de madrugada, montón policía, yo dejar mi bolsa ahí, mis libros, montón de papeles, yo dejarla ahí, ahí hay gente dejar su cosa ahí, porque policía no dejar para entrar otra vez. Si tú enfrentéle, ellos, ellos van a pegar, porque es un montón de policía, y de vecinos ayudaron a nosotros mucho, y todo todavía están ayudando, no acabado. no, no las autoridades, los ricos los gobiernos, eh, los eh, alcaldes los que mandan, ellos no preocupan que la gente domina la acá. Yo viví Libia, Libia, ellos dan casa gratis. Aquí, ese es un negocio estafa. Eh, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hay trampa de tema de esa hipoteca de, de piso. Hay un montón de pisos que está vacía, nada de adentro. Y dice, crisis crisis I think the government have to look at this, you know, and try to do something about this, you know, because we are not forcing him. We are, we, we are begging him to help us, you know, to help us to get a place to, to sleep, a permanent place, you know, to find some job for us. They make a promise that we should come out, they will help us. They will give us house, they will give us paper, and we are out y ahora estamos en la calle. ¿Crees que esto es lógico? Mira, en la Rambla, el primer día que vine, que hacía años que no venía por aquí, me quedé pam, un restaurante de detrás de otro, una heladería. Todos restaurantes, hostelería. Pero uno pega con el otro digo, coño, y así. Me asusté y todo. Digo, coño, si no se puede ni pasar en la Rambla. Hay mucha gente extranjera, pero mucha. Pero hay demasiado, ¿eh? Y si vas por la Rambla, Así de gente. Como vienen los turistas, pues todo sube. Pero tenía que ser así porque la comida tenía que subirla. Porque si sube la comida, te imagínate, si, si con 10 euros no compras nada, ahora pues después va a ser peor. Todo de, de Pueblo Nú es lujo, porque ellos quieren aquí hacer ese lujo. Y no es bien para la gente vivir donde están casas, bueno, bueno, lujos hay gente bubi chabolo o un un un ocupa no es bueno ahí a veces cuando nosotros bubi ahí hay turistas ellos no queremos nada porque ellos piensan que nosotros van a robar, o van a pegar, o van a hacer algo with the black people this is what they, this is what they think we always we rob we are am robbers you know we steal this is what they think because it's closer to the tourist attraction you know You know, actually, before they come here, they already informed that they have to be careful. They have to be careful with the black people because they can steal them, they can do this and stuff like that. Racism is something that will never end; it will continue. As so far as this, thing, the generation keep, keeps on going. You know, it, will, it is very difficult. The racism is the Europa. The Europa no care sabi the Africa. What the dialogue porque la gente no comprende nosotros porque nosotros salimos nosotros países venimos aquí. No es de la gente del problema de la gente de fuera o el problema de, de la gente de aquí o alguien quiere quitar tu, tu trabajo. Porque ahora es el capitalismo. Y de capitalismo, todo el mundo quiere ganar más. El trabajo que nosotros está haciendo que la gente de aquí no quiere ese trabajo. Porque tú ves animales muertos adentro. Caca, mujer, regra, un montón de moscas al lado. Esa es la Navidad que yo llevo en la calle encima y sin poderte comer ni un puto pollo. Ni eso. A mí me han bajado en el cajero. Gambas. Hasta la gata ha comido gambas. La primera la peleé, ella. Le gustó, el peleé otra, se la comió. Se comió tres y otras tres y unos canapés, eh, una lata de berberecho, otra de navaja, otra de mejillones una barra de turrón, un pote de barquillos... Me puse de melocotón en almíbar hasta los cojones y luego lo tuve que tirar, claro. se lo voy a dar, estando en la calle les da asco. ¿Sí? Y el líquido me, me lo tomé. Imagínate el azúcar, me salía hasta por los ojos. es <risa> ¡Almíbar! <risa> In Toreas, the obriga. We plant without no chemical. I'm happy. With, I'm really, really happy with that. You know, I do everything myself. You know, plant them, water them, and do everything myself. I work from eight o'clock to one o'clock, five hours. I go with a train linear ocho. Yeah, when I was in Africa, I only I like Barcelona, the team of Barcelona. You know, so I, I know Barcelona is for Catalan. But I don't know what is Catalan. And but I know Spain or Spain. This is what I know. When you come to Africa and you want to settle there, you have to learn the language of Africa. So when I'm here, I'm not ready to live. I have to learn the language. You know, so I started learning Castellano. I learned the Castellano first. And I started to learn the Catalan. Yo bea de Ropa, que como un la gente bien, la cosa es fácil. Pero después, cuando yo llegaba aquí, yo ve que la cosa es diferente. Es muy duro. Pero también, yo da vergüenza para volver, y no muy fácil para ir a volver a trabajar de Porto, Porque cuando yo salí de ahí, hay otro mi sitio. Por eso yo quedé así. Y falta información. Nosotros, de africanos que venimos aquí, juntamos Hacer una asociación y hablar con ellos ahí eh, cómo está pasando aquí Europa. Y yo no dar el consejo que alguien haga como yo. Tú vas a venir a sufrir. Ellos hay que dejar a nosotros tranquilos para hacer nosotros reciclar la chatara. No tengo esperanzas de encontrar, por lo menos de encontrar trabajo. Y si te encuentro trabajo, sabes que... si si uno trabaja, tiene todo en sus manos. Quiero salir de todo esto. Quiero un trabajo. Quiero tener otra vida. Alucino, ¿eh? De verdad que alucino, ¿eh? Que esté viva todavía. Que como yo estoy, madre mía, lo que estoy pasando. Y 24 horas al día, cabrea, ¿eh? Cuando me muera quiero que me tiren al mar. Yo tengo la muerte. Tengo la muerte. Estoy esperando en cualquier momento lo que no pienso en ella. No es que no me lo crea, a ver, es que no... me da igual. Mi hermano dice que si no hay trabajo yo hay que volver. Eh, no perdí tiempo aquí. Cada día yo pienso, yo sueño, hay que salir una oportunidad, algo, no millones o algo, un poco, para volver a mi país. Yo sentí que yo, yo predí yo aprendí todo de mis sueños. Uh, mi vida y, y, y todo, I have only one brother and I talk to him and I talk to my mom and dad, you know. My mom and dad, they are willing for me to come back because, so I don't, because when I tell them what I'm facing here, they always cry. So I stop telling them, I said no, now things is okay, things is okay. So me coming here, it's not by my might. I came by God's might, you know. So I don't know, I know definitely one day I have to go back to Africa, you know. Africa, this is where I'm coming from. Europe is not my land. I will definitely go back. You know So coming here, I think it's better for, for me, for my, for my future and for my kids, for my wife, I always go forward. No matter how the situation, no matter how hard the, the situation is, I always go forward. And I will know one day I will make it big in life, you know. Si yo tuviera que volver a nacer, volvería a tener las hijas que tengo, porque son unas hijas maravillosas. Si tú no hablas con la persona o no conoces a no persona, no puedes, no puedes pensar cosas malas, o que esa ese persona siso o huele o malo o ladrón o algo, ¿sabes? El cielo al revés, casi ¿no? Luego todo hojas verdes sanas, sanas, aquellas de parra y luego encima todo de plata, color plata. Y yo encima como en una cuna así, me decía, no sé, tú imagínate qué paz. Pero paz. ¿eh? En aquellos momentos que soñaba eso, una paz increíble. Very big thanks to the Publinu, all the neighbors in Park Publicu. You know, they are really nice people. I would like to thank them so much. You know. Near my brothers, African brothers, we were living in Kai, Puchara. We say thanks to them because they showed their, they did their best, you know. La idea de rodar Blanca y Negra uh, nace en el momento en que ves que día a día hay más gente uh, que hace vida en la calle que pide uh, limosna en la, en la calle y que, bueno, quería decir alguna cosa, quería darles uh, voz y que su testimonio pues, no quedara olvidado, que pues, uh, tu tuviéramos acceso a ellos de una forma directa, no a través de asociaciones, ni de partidos políticos, ni de representantes. Buscábamos gente anónima porque creíamos que ese era un poco el, el testimonio más, más directo, más real, que podía empatizar más con, con el espectador, porque es una realidad que a todos nos podría pasar a alguna vez. El contexto en el que se enmarca este documental, el barrio del Pueblo Nou, eh, no es casual. Aparte de ser la zona que más conocemos, porque somos vecinos de allí, eh, queríamos demostrar cómo ha ido cambiando eh, esta, este territorio, este barrio, que empezó la transformación eh, hace 20 años a raíz de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. La Vila Olímpica se construyó en una de las zonas de, de Poplanau, al lado del mar, y una vez terminaron los Juegos Olímpicos, se continuó transformando esa zona litoral de Barcelona, pensando en las grandes empresas y en hoteles de, de lujo. Eso ha hecho que el turismo en Barcelona se haya masificado y haya, haya buscado un perfil en nuestro barrio de clase media alta. Eso está provocando situaciones muy para, paradójicas y es lo que intentábamos mostrar en el documental, que gente que vive en la miseria esté uh, al lado, justo al lado de las grandes empresas multinacionales que mueven millones de, de euros y al lado de los grandes resorts uh, hoteleros de, de Barcelona. ¿no? Y esa realidad... Que, que contrasta, que choca de una forma tan, tan radical, es la que queríamos uh, denunciar que las políticas uh, sociales y de transformación de una ciudad pues a lo mejor no han sido las más apropiadas y han generado uh, más distancia entre los vecinos. La gente que ha venido nueva, los inmigrantes, y también los vecinos de toda la vida que se ven un poco uh, marginados y cada vez pues el aumento del precio de, la, de las cosas, de la vivienda, se ven un poco pues, expulsados del propio barrio porque no pueden... Uh, vivir al mismo nivel que pueden vivir uh, los turistas y el precio muchas veces pues, se adecua a esas nuevas demandas que genera el turismo y no se piensa en la gente que vive allí con unos sueldos mucho más uh, bajos. Uh, eh, aquellos que tengan sueldo, porque también hay mucha gente pues, que en esa zona pues, cada vez hay más uh, paro y hay más dificultad para poder uh, hacer vida. Esa realidad nosotros la veíamos día a día, más gente en la calle, queríamos pues, mostrar esa contradicción y denunciar esa realidad uh, en, en Barcelona. Esta gente que ha venido muchas veces pues, uh, se pregunta si hay racismo. ¿no? Uh, es una de las preguntas que también es uno de los temas que salen en el documental. Racismo o agresiones racistas eh, no podríamos decir que, que haya. Pero sí que en momentos de crisis pues, siempre se intenta buscar algún culpable. Y a veces pues en la calle escuchas eso de que pues, la gente viene de afuera a quitarnos nuestro trabajo. ¿no? Queríamos eh, pues, intentar demostrar de que, de que no es así y que eh, la gente que vive en la calle, sea de donde sea, pues tiene unas sensaciones, unos sentimientos eh, igual Independientemente de la, de la procedencia o del color de la, de la piel, somos todos seres humanos y vivir en la calle nos implica pues, unas uh, sensaciones negativas que queríamos demostrar con eso de que no hay gente de primera o gente de segunda. Que seas del barrio o seas de fuera, si vives en la calle, que es una realidad que te puede tocar a ti, lo puedes pasar uh, muy mal. Por otro lado, también se, se habla en algún momento del documental de la, de la droga. Y es cierto que realmente cuando se vive en la calle hablando con ellos, pues hemos visto que, que es muy duro y esa dureza de, de, de tener que, que, que estar pues, a la intemperie, eh, de no tener recursos, de no tener una perspectiva de futuro clara, de no poder estabilizarse, pues mucha gente acaba optando por intentar evadirse de esa realidad, de no querer uh, hacerle frente de intentar, pues, uh, olvidarla y las drogas son uno de los recursos. Pero... Ahí también hay un tópico. Hay mucha gente que vive en la calle y que no se droga, que lucha día a día para encontrar un, una situación mejor, para mejorar su vida. Y no están todo el día pues, uh, vive, bebiendo o, o drogándose. Es cierto que mucha gente lo hace, pero no todo el mundo, ni mucho menos. Ese es un tópico que, que, que queríamos dejar claro, pero hay que entender que mucha gente pues, lo ve como la única alternativa para olvidar la, la situación tan crítica ...por la que está viviendo. Cuando la gente de fuera viene a Europa... ...evidentemente pues, sueña con una vida mejor. Ellos ven que Europa pues, es la tierra prometida... ...como puede ser eh, Norteamérica también... Eh, ...porque ven pues, que aquí todo, todo es fácil... ...que la gente tiene muchos eh, recursos económicos... ...puede comprar cosas, puede vivir muy bien... ...y ellos vienen aquí a trabajar... ...a intentar ganarse la vida... ...para en enviar el dinero a sus familias... ...y mejorar su calidad de vida... Eh, ellos mismos lo dicen, que realmente pues, cuando viven, viven esa realidad y ven lo que realmente hay eh, en Europa, pues eh, querrían volver a, a, a casa. Pero si vuelven sin nada, se ve como un fracaso y también lo pueden pasar mal allí por, eh, por verse com, como alguien que no ha conseguido sus objetivos. ¿no? Saben que solo tienen a lo mejor una oportunidad eh, para venir a Barcelona o a, o a Europa. Se han jugado la vida. ...para llegar aquí a Barcelona... ...y eso hace que no quieran marchar de aquí... ...aunque no encuentren trabajo... ...porque saben que a lo mejor nunca más pueden volver a nuestro territorio son gente muy formada con un gran nivel de, de idiomas con muchas ganas de, de trabajar que vinieron en la burbuja económica cuando todo salía bien y cuando se gastaba mucho dinero sobre todo en construcción y cuando empezó la crisis pues se quedaron sin dinero ellos reclaman sobre todo un espacio para poder hacer sus actividades en poblano hay muchas naves industriales era una zona muy industrializada eh, quedaron muchos solares vacíos o naves industriales vacías y ellos piden poder vivir allí porque necesitan un espacio grande no pueden vivir eh, en un piso porque necesitan un espacio donde recoger su chatarra en un piso no pueden acumular la chatarra que es de lo que están viviendo muchos hoy en día estar buscando pues chatarra por, por barcelona y por, y por nuestro barrio así pues las políticas que han seguido hasta ahora el ayuntamiento de barcelona no han sido las adecuadas porque la solución ha sido tirar al suelo las, las fábricas y que se vayan a buscar la vida Ahora poco a poco ha empezado a cambiar esta situación, pero en Poblenou siguen habiendo muchos solares, muchas fábricas abandonadas y no se piensa en una solución global para este problema y se intenta pues ir tapando o ir disimulando. Eh, porque tampoco no interesa y porque la imagen que da de Barcelona eh, cuando está un inmigrante que recoge chatarra al lado de las grandes empresas pues no es muy buena. Entonces intentan apartar eso porque no les interesa para potenciar el turismo o las grandes multinacionales que vengan a, a Barcelona. Pero es una realidad que tenemos, es una realidad que existe, que hay que denunciar y que hay, de afron hay que afrontar de una forma eh, global pensando... Eh, en que sus necesidades a lo mejor no son las mismas que las nuestras, porque su realidad no es la misma que la realidad de un europeo de, de clase media. Por otro lado está la gente que naciendo aquí... Por circunstancias diversas de la vida, pues ha visto uh, viviendo en la calle porque ha perdido el trabajo, porque a lo la mejor la, la, la han desalojado de su, de su casa. Es una realidad que conocemos todos, que ha ido en aumento fruto de la, de la crisis y hay que pensar pues, en facilitar uh, sitios de trabajo para esta gente y no conformarse en ver a indigentes por la calle sin preocuparse, sin hacer políticas sin hacer ayudas a las ONGs o a las entidades que se encargan de dar asesoramiento de pues, darles un techo y unos servicios básicos mínimos para tener una, una vida digna eso es lo principal, todas las políticas económicas de, de trabajo y las políticas macroeconómicas europeas a lo mejor vienen después, pero lo primero es dar solución a esa realidad que tenemos eh, en la esquina de, de nuestros pueblos y, y ciudadanos y que a nivel humano es eh, degradante y, y preocupante. Y ahí el Estado, la Generalitat o los ayuntamientos tienen que dar eh, respuesta a esa solución porque individualmente nosotros como vecinos eh, no podemos ayudar a, a todo el mundo. Por último, también uh, es verdad que el documental, uh, la parte del final, destaca la esperanza que, que todos los protagonistas de Blanca y Negra uh, tienen y es verdad que todos ven al futuro con optimismo que luchan porque su situación mejore y que no se rinden. Es decir, la predisposición es buena, pero realmente falta que se les pueda dar una, una ayuda, un empujón para estabilizar su vida. Pero la mayoría tienen ganas de seguir luchando y tienen, tienen ganas de salir adelante. Pero también hay un testimonio, como habéis visto ¿no? en el documental, que también pues asume esa realidad y ya casi que no tiene ganas ni de luchar para, para mejorar su situación. Esa también es una, una realidad que mucha gente pues, se da por vencida y ante ella esa situación realmente hay también que trabajar la parte psicológica para, para darle motivos por los que tirar adelante e intentar salir de, de, de esa situación. Uh, los cuatro personajes que, que, que aparecen, la, la, los cuatro testimonios, yo los veía día a día uh, por el barrio pero como os imagináis pues, su vida es un poco uh, inestable va y viene, salen ofertas de trabajo o, o se van moviendo y desde hace uh, pues unos meses a tres de los personajes que aparecen ya no los he vuelto a ver otra de las uh, personas que sale sí, aún tengo un poco de, de trato uh, y sé que una de ellas que no tengo ya el contacto, sé que ha conseguido mejorar su situación de vida y ha encontrado una situación un poco más estable, en fin uh, es importante pues, desearles uh, evidentemente lo mejor, pero sobre todo implicar a asociaciones y sobre todo a los poderes públicos para que escuchen ese, ese problema, que escuchen esa realidad y que prioricen los servicios a la ciudadanía más allá de las grandes inversiones eh, económicas que quedan muy bien pero que no solucionan de momento los problemas básicos que es aquella gente que se ha quedado eh, sin nada. Hay que dar solución a eso, hay que eh, priorizar poner fin a que la gente esté durmiendo en la calle y más en una ciudad pues, que se intenta vender al mundo como una gran metrópolis eh, moderna y, y atractiva pero que tiene una cara oculta que muchas veces a los gobiernos no interesa eh, mostrar. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La semana que viene volvemos con más cortometrajes. Esta semana estos cortos han sido los protagonistas. La que viene pueden ser los vuestros. Adiós.